la palabra de Dios y sus mandamientos, la verdadera obediencia y la fe constante en la palabra. Si ha cultivado estos tres aspectos, su corazón estará preparado para recibir las bendiciones que Dios detalla en el capítulo 28 de Deuteronomio. Espero que escuche con atención esta serie de mensajes. Los grabe en su corazón, los ponga por obra en su vida diaria y disponga su corazón para recibir estas bendiciones. Hermano, asegúrese de no olvidar estas prédicas con el paso del tiempo. Recuerde estos mensajes, cultíbelos en su corazón al practicarlos en su vida diaria y prepare su corazón para disfrutar plenamente de todas esas bendiciones que Dios desea darle y Dios derramará bendición sobre bendición en medida buena, remecida, apretada y rebosando. La primera bendición se menciona en el verso 3 que dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Esto quiere decir que Dios bendecirá el lugar donde viva o a donde vaya, sin importar las condiciones de la zona, distrito o país, las bendiciones lo seguirán donde quiera que esté. Como Dios estará con usted, el área donde resida se transformará en tierra de bendición a pesar del entorno y del contexto que lo rodee. Cuando viajé a la India para realizar una mega cruzada de sanidad, lo más urgente para esa región era que lloviera. Y así fue. Oré y llovió a cántaros. Asimismo, durante la cruzada en Israel oré para que lloviera y luego la lluvia que todo el país esperaba con anhelo cayó a raudales. Justo en uno de mis viajes a esa nación, el país entero estaba atravesando por una situación más que crítica debido a la falta de lluvia. El nivel de agua del mar de Galilea había descendido a niveles alarmantes. La nación toda estaba desesperada, esperando que lloviera. No obstante, luego que oré para que Dios enviara lluvia a Israel, en presencia de decenas de medios de comunicación internacionales, inmediatamente llovió, causando una euforia tremenda en todo el país. Una semana después, me pidieron nuevamente que orara por más lluvia, y lo hice frente a todos ustedes en el culto vespertino del domingo. Y mientras aún estaba orando, una lluvia torrencial cayó sobre Israel, dando fin a una sequía de varios años. De la misma forma, si vive en esta dimensión espiritual, las bendiciones vendrán sobre usted.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 y, asimismo, sobre todas sus posesiones. Una vez que los padres llegan al nivel del Espíritu, las bendiciones vendrán sobre sus hijos, su familia, negocio y centro de trabajo. Ahora bien, si los padres viven una mediocre vida cristiana y pecan, su familia también sufrirá las consecuencias. Enfrentarán problemas, dificultades y enfermedades, y esto será mayormente responsabilidad de los padres. Desde luego, los hijos serán los que, en un determinado momento de sus vidas, decidan pecar y se desvíen del buen camino. No obstante, si los padres viven una recta vida de fe, Dios evitará que algo malo suceda en sus vidas. Serán bendecidos en todo lugar y en todo lo que hagan. Las bendiciones vendrán si viven una correcta vida cristiana y el efecto incluirá a sus hijos, centros de trabajo y negocio. Pero si no hacen lo que la palabra les dice deben hacer, pruebas y dificultades vendrán sobre su vida. Estas mismas bendiciones vinieron sobre Abraham, a quien Dios. Le dijo que sería fuente de bendición. Su hijo Isaac, a quien tuvo a la edad de 100 años, y sus descendientes han sido igualmente bendecidos generación tras generación. En Génesis capítulo 26, versículo 4, Dios le confirma a Isaac el juramento que le hizo a Abraham y dice, «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré…» A tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios prometió multiplicar la descendencia de Abraham. La razón para esa bendición la leemos en el versículo 5 que dice, Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hermano, ¿Acaso esta palabra de bendición es solo para Abraham? No, es para todos nosotros. La palabra dice que como Abraham obedeció a Dios y cumplió sus mandamientos, fue bendecido. Pregunto, ¿por qué fue bendecido Abraham? Fue bendecido porque obedeció a Dios y cumplió sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos y sus leyes. Es decir, vivió de acuerdo a toda la palabra de Dios y esas bendiciones vinieron sobre el patriarca porque vivió de esa manera. Tan solo observen a las familias que pasan por problemas y dificultades. ¿Acaso alguno de ellos tiene fe? Si tan solo uno de sus miembros tuviera cierto nivel de fe espiritual, la familia sería bendecida y tendría paz. ¿Se imaginan qué bueno sería si ambos padres llegaran al nivel del espíritu? Toda la familia, incluyendo a los hijos, prosperaría y serían bendecidos no enfrentarían dificultades ni accidentes. Muchas familias en esta iglesia están siendo bendecidas porque los hermanos han llegado al nivel del Espíritu y del Espíritu completo. Retomando el tema, Éxodo capítulo 20 versículo 6 dice «Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos». Hermano, Dios cumple su promesa, y en este pasaje dice que tratará con bondad y amor a los que le aman y cumplen sus mandamientos. Yo he recibido esta clase de bendición de Dios. Desde el momento en que fui llamado como su siervo, corté con toda atadura y pasión carnal y dediqué todo lo que tenía enteramente al reino de Dios. No solo le entregué a Dios mi tiempo y mi dinero, sino también a mis hijas. ¿Y qué hizo Dios? con ellas han crecido de forma espléndida en la verdad de la palabra y ahora todas ellas sirven al Señor como pastoras. A pesar que no las forcé a hacerlo, ellas mismas se consagraron al reino de Dios y, como tienen fe y esperanza viva por el cielo, han cumplido fielmente su ministerio como pastoras, han sido grandemente usadas por Dios en la extensión de su reino y han engrandecido el nombre de Dios en muchos países llevando a cabo grandes cruzadas. Yo, en lo personal, estoy muy agradecido a todas ellas y sé muy bien las grandes recompensas que recibirán en el eterno reino de los cielos. Y esto no solo es para mí. Si aman a Dios, guardan sus mandamientos y son fieles a su reino, cualquiera de ustedes podrá recibir estas mismas bendiciones. El siguiente versículo 4 agrega, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Hermano, si obedece la palabra, Dios bendecirá su trabajo y su negocio. En la actualidad se dice que la situación en el mundo va de mal en peor. La mayoría afirma que la vida, en vez de mejorar, cada vez se pone más difícil. Sin embargo, ustedes... Que tienen fe no se preocupan ni se quejan de la situación actual, más bien creen y confían en el Todopoderoso Dios. Muchos afirman que cuando obedecen la palabra, a pesar de las circunstancias, sus diezmos aumentan, las razones para estar agradecidos se incrementan y las bendiciones continúan viniendo sobre sus vidas. Actualmente me dedico a tiempo completo al pastorado, es decir, no tengo ningún otro trabajo ni negocio secular. No obstante, antes de ser llamado como siervo de Dios, he experimentado en mi vida todas las bendiciones de Dios. Desde el momento en que llegué al nivel del espíritu, he sido bendecido de manera completamente diferente a la que era en el pasado. Por eso, en pocos meses pude cancelar toda la deuda que arrastraba, producto de los siete largos años que estuve gravemente enfermo. Cuando estuve enfermo, no podía trabajar y no tenía ingresos. Para tratar mis enfermedades, mi esposa tenía que ir de aquí para allá pidiendo dinero prestado. Ella tiene nueve hermanos. Iba a la casa de cada uno de ellos pidiéndoles dinero prestado. Y esto era una y otra vez, hasta que un día su familia ya no tenía más dinero para darle. Sin embargo, luego de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador... Mi esposa y yo comenzamos a ganar algo de dinero. En esa época, administraba un pequeño negocio y mi esposa trabajaba en otra tienda. Nuestros dos salarios sumados con las justas nos daba para pagar los intereses de la deuda. Luego de pagar los intereses, no nos quedaba casi nada. Ni siquiera podíamos amortizar el principal de la deuda. No obstante, desde el día en el que llegué al nivel del Espíritu, las bendiciones comenzaron a venir. Así, en unos pocos meses, pude pagar todas mis deudas. Luego de esos tres primeros años de prueba, Dios mismo me confirmó que había llegado al nivel del Espíritu perfecto. Por eso, recuerdo la fecha exacta en la que alcancé el nivel del Espíritu completo. Justo al día siguiente de haberlo hecho, todas esas bendiciones empezaron a venir. Y así, repito, pude cancelar en unos pocos meses el monto total de la deuda. Así que puedo asegurar con pleno conocimiento que en cuanto alcance el nivel del espíritu, recibirá todas esas bendiciones. Sin embargo, hasta que... No llegué a ese nivel espiritual, ninguna señal visible de bendición vino. Dios preparó mi corazón a fin de recibir esas bendiciones. Recuerdo muy bien que el mismo día en el que alcancé el nivel del espíritu, Dios me bendijo de forma sobreabundante. Y no solo a mí, he visto también lo mismo en el caso de muchos hermanos de esta congregación, familias enteras que han sufrido de extrema pobreza, ahora gozan de una vida digna y decorosa. En la misma medida en la que Dios ha resuelto sus problemas, han comenzado a ayudar a otros hermanos que pasan por necesidad. Como les decía, desde que llegué al nivel del Espíritu y experimenté en mi vida la sobrenatural bendición de Dios, he dedicado toda mi vida solo a servir fielmente a la obra de Dios. Y Dios ha cuidado de mí y de mi familia y me ha bendecido de forma tan abundante que he podido ayudar a familias que pasan necesidad, así como a nuestros misioneros en el extranjero. Dios me ha bendecido tanto y tan abundantemente que puedo afirmar con toda humildad, pero con total seguridad, que entre la multitud de pastores que hay en el mundo entero, soy el más bendecido. Y eso que estoy considerando a todos los pastores en el mundo entero. Cuando se fundó esta iglesia aquí en Corea, ya había alrededor de 50.000 pastores. Ahora hay muchos más. Desde luego, la totalidad de la bendición financiera la ofrendo para el reino de Dios y para la salvación de las almas. Bien, continuemos con el versículo 4 que dice, «Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas». Esta bendición la podemos ver en la vida de Jacob. Cuando Jacob llegó donde su tío Labán, lo hizo con las manos vacías, es decir, sin nada. Y luego de haberle servido por 20 años, nada hubiera tenido de no haber sido por la providencia de Dios. Por eso, cuando Dios le dijo que regresara a su tierra, Jacob ya era extremadamente próspero y tenía rebaños de ovejas, manadas de camellos y de asnos, y además, numerosos criados que le servían. Eso fue porque Jacob recibió sabiduría de Dios y así logró obtener lo mejor del ganado que pastoreaba. Dios también protegió todo lo que poseía para que nada se perdiera. Debe haber habido muchos ladrones que intentaban robarle su ganado. No obstante, Dios protegió a Jacob. Asimismo, resguardó el ganado de toda plaga y epidemia para que pudieran multiplicarse en forma segura, fuerte y sana. Hermano, cuando Dios lo bendice, nada de lo que tiene menguará ni sufrirá pérdida alguna. Más bien, todo prosperará y cosechará en abundancia. Si no, miren a mi familia. Hace más de 40 años, esto es, desde que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, no vamos al doctor, ni hemos tomado medicina alguna. No gastamos dinero en eso. Y es porque Dios siempre nos mantiene saludables. Esto es ya, de por sí, una enorme bendición. Tampoco nos preocupamos por nuestras necesidades básicas, porque Dios siempre nos provee de todo lo necesario. Los hermanos que se dedican o se han dedicado a la agricultura o a la crianza de ganado deben haber experimentado lo que Jacob vivió. Cuando una epidemia contagiosa ha afectado el ganado en toda la nación, Dios los ha protegido y no han sufrido pérdida alguna. Dios ha protegido sus vacas, abejas o pollos. En la medida en que confían y dependan de Dios y cultiven su tierra por fe, Dios los bendecirá para que lleven abundante fruto. También, con el uso del agua de muán, las cosechas de arroz, col, manzanas, etcétera, han producido más de lo normal. Digamos que ha plantado varios árboles de manzana y no tiene suficiente agua de muán para irrigarlos. No obstante, si mezcla un poco de agua de muán con el agua natural que usa para el riego, tendrá una cosecha bendecida. Dios les da esta clase de bendición porque son ovejas de manning y están en la cobertura y el espacio espiritual de su pastor. ¿Se imaginan las bendiciones que disfrutarían si su corazón estuviera realmente preparado para ello? Es mi oración en el nombre del Señor que todas estas bendiciones de Dios abunden en su familia, hijos, trabajo, negocio y en todo lo que posean. Hermanos, Incluso entre los nuevos creyentes, algunos ya están siendo bendecidos, a pesar que no hace mucho tiempo que se están congregando, ponen en práctica la palabra en cuanto la oyen e inmediatamente Dios los bendice, los que ya son miembros de esta iglesia por algún tiempo, no deben desanimarse. A partir de ahora, escuchen estas predicas en espíritu y en verdad. Lo mismo es para los hermanos que sirven en la congregación. Adoren a Dios en espíritu y en verdad. Sin embargo, debo ser sincero, al observarlos veo que son pocos los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. A pesar de haber escuchado palabra durante muchos años, la mayoría... No la recuerda, menos la habrán grabado en su corazón. Hermano, si adora a Dios en espíritu y en verdad, recordará estos mensajes. Es decir, al grabarlos en su mente y corazón y ponerlos por obra en su vida, llevarán fruto, crecerán en su medida de fe y serán bendecidos. No obstante, algunos se limitan a escucharlos y luego los dejan ir. A pesar de tantos años asistiendo a la iglesia, su vida cristiana no tiene consistencia. El resultado hubiera sido totalmente diferente si hubieran adorado a Dios en espíritu y en verdad. Pero ahora muchos habrán recapacitado y se habrán propuesto no solo escuchar con atención las prédicas, sino también aplicarlas en su vida diaria. Hermanos, no pierdan ni una sola palabra del mensaje, manténganse enfocados en la prédica y fijen sus ojos en mí. Nuestros jóvenes, los miembros del coro, los integrantes de los grupos de danza y en general, todos los hermanos deben esforzarse por adorar a Dios en espíritu y en verdad. No obstante, para mi pesar hay quienes habrán perdido algunos años, pero estoy seguro que a partir de ahora ya no lo harán más. No pierdan más tiempo. Yo creo en ustedes. Lo único que deben hacer es esforzarse. Bueno, con esto termino. Amados hermanos, Deuteronomio, capítulo 28, versículo 5, dice «Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar». Esto quiere decir que todo lo que tenga se incrementará y tendrá alimento en abundancia. En Génesis, capítulo 14, versículo 15, leemos que cuando Abraham se enteró que su sobrino Lot había sido llevado cautivo por enemigos junto a los 318 hombres que le servían nacidos en su casa para rescatarlo. ¿Se imaginan lo rico que había sido Abraham? Tenía 318 criados nacidos en su casa. Antiguamente en Corea, los grandes señores tenían soldados y servidumbre en sus palacios. Si alguien brindaba un servicio distinguido a la nación, usualmente se le recompensaba otorgándole tierras. Esas heredades no eran unos cuantos metros, eran hectáreas de metros cuadrados, incluso podía haber montañas y ríos dentro de esos predios. Ahora bien, esas tierras redituaban ingresos con los que se podía contratar soldados y criados a fin de proteger a su familia. A más servidumbre, criados y soldados, mayor era su poder. Si alguien disponía de mil soldados, eso significaba que era poderoso. En esa época había jefes de clanes o señores feudales que tenían tanto poder que ni siquiera el emperador o el rey podía enfrentárseles. Y repito, con el ingreso... ...que obtenían producto de la labranza de la tierra otorgada por gracia del país... ...alimentaban y pagaban a sus soldados y criados. Esto era signo de estatus, autoridad, honor y poder. Así que, por el hecho mismo que Abraham tenía 318 criados... ...podemos fácilmente concluir que era rico. Además, luego de rescatar a su sobrino Lot, obtuvo un gran botín de guerra. Continuaremos con esta prédica la próxima semana.